Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, eh, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende a qué hora estés escuchando el video. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, vamos hoy sí con... hoy tienen acá abajo, sí, sí, sí, sí, acá abajo me acordé, me acordé de poner el zócalo, www. Punto, centro aprender fácilmente punto com Unite a siete miembros, es completamente gratuito, no tenés que pagar nada y ahí todavía no hay mucha información, todavía no hay mucho desarrollo de la página porque la estamos haciendo, pero queremos convertirnos en un portal de astrología un portal serio de astrología donde enseñemos de una forma divertida pero no por eso menos seria eh, y donde seamos muchos enseñando que no sea yo el único así que vamos ahí en ese portal entre otras cosas puedes encontrar eh, los astrólogos astrólogas astrólogues certificados por el CAF qué significa como no hay eh, una eh, no es reconocida en ninguna parte del mundo como una carrera eh, universitaria o terciaria, la carrera del astrólogo, entonces se necesita que una comunidad te certifique, o sea que haya alguien que diga, sí, esta persona sabe de astrología y es una gran promoción, eh, para vos que querés ser astrólogo y que querés trabajar como astrólogo porque la idea es eh, enseñarte el oficio de la astrología no solo la teoría de la astrología sino el oficio eh, yo hace 30 años que me dedico a esto, más de 30 años porque tengo 53 y tenía 20 cuando hice la primera carta natal eh, 20 o 21 años cuando hice la primera carta natal que cobré y que le puse un valor y que empecé a trabajar de esto y siempre me mantuve con esto esta fue siempre mi oficio, mi eh, profesión y pretendo que los que así lo deseen, no es que tienen la obligación de hacerlo pero lo que, los que así lo deseen eh, puedan practicar este oficio o sea, hacer astrólogos eh, bien, vamos entonces rapidito porque ya me extendí un montón y se me están haciendo videos larguísimos videos short, nada eh, y me voy por las ramas acá está el planeta Marte en escorpio Marte en escorpio está en su domicilio porque era el planeta regente antiguo de escorpio eh, el planeta Marte cuando se descubrió Plutón eh, por convenio entre los astrólogos por cónclave entre astrólogos astrólogas eh, llegaron a la conclusión que Plutón es el planeta regente de Escorpio eh, pero Marte quedó como planeta antiguo regente o corregente o subregente así lo puedes encontrar en los libros por lo tanto, decimos que está en su segundo domicilio. El primero es Aries y el segundo es Escorpio. Es como si tuviera una casa de vacaciones, un domicilio para vacacionar. Eh, bien, Marte, en el signo de Escorpio, ¿qué características positivas le da a la persona que nace con este planeta en Escorpio? Renovador, persuasivo y un gran estratega por lo tanto si vos tenés Marte en escorpio o estás estudiando una carta de alguien con Marte en escorpio tenés que hacer especial hincapié en que desarrolle más y más estabilidad de estratega ¿cuál es la parte positiva o en sombras de este sol en... Eh, de este Marte en escorpio? perdón que lo hace vengativo, manipulador y dominador entonces esas son las cosas que tiene que domar de su personalidad bueno gracias por acompañarme no quiero que se haga más largo este video te mando un abrazo enorme nos encontramos mañana, claro que sí con un Marte en Sagitario, por supuesto eh, Chao, hasta mañana